Con, eh, con un servidor, Los, también podemos tener servidores eh, certificados de servidor VPN o de red privada virtual, de forma que podamos establecer una red de, eh, eh, segura entre distintas máquinas que están dentro y fuera de una organización. Podemos emitir un certificado de servidor que sirva para una máquina que actúa como controlador de dominio, de forma que se permite el acceso a sesiones de usuarios en una determinada red y por último tenemos los certificados que van a ser utilizados para firmar código a aplicaciones, aplicaciones como por ejemplo pueden ser los ActiveX que nosotros nos bajamos cuando estamos navegando por determinadas eh, páginas Entonces, cuando nosotros estamos utilizando un certificado eh, y recibimos determinada información firmada, aparte de verificar eh, la firma en cuestión, nosotros vamos a tener que verificar también eh, las distintas propiedades del certificado, ¿no? no solo nos vale con verificar que el documento eh, ha sido firmado con una determinada clave privada sino que hay que eh, comprobar pues, que eh, el certificado asociado a esa identidad pues, se corresponde con la persona que la que nosotros esperamos el documento hay que comprobar que nuestro certificado, eh, que el certificado que hemos recibido para verificar esa firma, eh, el certificado no ha sido modificado hay que eh, verificar que el certificado ha sido emitido por una CEA de confianza porque no vale que yo reciba un certificado que dice que viene a nombre de Antonio Ruiz Martínez, si sí, la entidad que lo emite yo no la conozco de nada ni tengo confianza con ella, porque... Uno, a día de hoy, pues existen herramientas en las que uno puede generar sus propios certificados y puede montar en su propio ordenador, pues su propia autoridad de certificación. La diferencia es que eh, nosotros nos vamos a fiar pues, de aquellos certificados que han sido emitidos por entidades que actúan como eh, prestadores de servicios de certificación reconocidos, en los que nosotros depositamos eh, nuestra confianza aparte cuando nosotros recibimos un documento firmado que lleva asociado un certificado tenemos que comprobar que el periodo de validez sigue siendo válido de forma que el documento pues, eh, esté firmado dentro de ese intervalo de tiempo en el que ha sido emitido desde hasta y por último hay que comprobar que eh, el certificado ...es eh, muy importante que comprobemos que el certificado no está revocado... ...porque en un momento dado un el certificado podría ser emitido... ...por un periodo eh, que varía entre varios meses y varios años... ...y entonces durante ese periodo de tiempo puede ser que hayan ocurrido distintos motivos por los cuales el certificado deje de ser válido. Por ejemplo, podría ser que eh, alguien haya robado el, mi ordenador y eh, posiblemente haya conseguido acceder a mi clave privada. Entonces, ese, en, en ese momento, pues yo debería notificar que mi certificado eh, ya no posee la clave privada y que posiblemente está comprometido y alguien ha podido acceder o, por ejemplo, puede ser que eh, pues yo eh, haya perdido eh, mi clave privada por algún problema en el disco duro o que me hayan robado mi tarjeta inteligente. En ese caso, habría que revocar el certificado y decir que ya no sigue siendo válido. Además, hay que comprobar pues que el certificado está siendo utilizado para los propósitos para los que fue emitido. Si el certificado solo ha sido emitido para que el usuario pueda realizar navegación web, pues si nosotros recibimos un documento firmado por esa persona, pues eh, deberemos de rechazarlo ya que eh, no ha sido eh, firmado con un certificado que ha sido emitido para ese eh, propósito y, eh, en un certificado digital vamos a poder distinguir tres tipos de procesos por un lado lo que denominaremos el proceso de inicialización que es el proceso en el cual el usuario va a solicitar el eh, certificado y para ello va pues, a contactar con un proveedor de servicios de certificación entonces el usuario genera su par de claves privadas y a continuación, pues, eh, se va a poner en contacto con una determinada organización para certificar que pues, su clave pública se puede asociar con su identidad. Y en este proceso de inicialización, pues, una vez que el certificado eh, ha sido generado por el prestador de servicios de certificación, pues el usuario lo, recibí, lo recibiría. Y a partir de ahí ya podría pasar a realizar distintas transacciones. Entonces, una vez que el certificado ha sido emitido, pues eh, vamos a poder eh, realizar distintos tipos de procesos. Por ejemplo, un usuario que se que quiere contactar con nosotros, pues, en un momento dado, si la, el prestador de servicios de certificación ofrece este servicio, pues podríamos ir a recuperar el certificado del usuario con el que nos queremos comunicar o pues hemos recibido un documento firmado vamos a, aparte de comprobar la firma, vamos a verificar la validez del certificado y para eso pues vamos a utilizar los distintos mecanismos existentes y también el otro proceso que se podía dar con un certificado pues, es lo que denominaríamos cancelación o revocación y es cuando eh, sucede a, a alguno de los siguientes casos por los cuales el certificado deja de ser eh, válido. Y el primer caso podría ser cuando el certificado ha expirado, ha llegado al fin de su vida útil, porque lo indica así su periodo de validez, o bien porque en un momento dado pues, el certificado ha sido revocado bien porque la clave ha sido comprometida, bien porque el usuario cambia de organización han cambiado los datos personales, etcétera. Entonces estos son los tres grandes procesos en los que va a estar involucrado el ciclo de vida del certificado nosotros podemos solicitar certificado, inicializar un proceso de certificación vamos a tener nuestro certificado emitido y a partir de ahí lo van a poder utilizar con distintos usuarios y por último dejará de ser válido cuando éste eh, se cancele A continuación vamos a pasar a eh, indicar cuáles son los distintos escenarios en los que nosotros podemos utilizar los certificados digitales eh, En primer lugar los vamos a poder utilizar cuando accedemos a servidores web seguros mediante el protocolo SSL o TLS Nuestros certificados también los vamos a utilizar en los procesos de firma y cifrado de correo electrónico así como en el cifrado de distintos tipos de archivos o documentos. Finalmente también se pueden utilizar en los procesos en los que vamos a crear redes privadas virtuales. Es importante destacar que en muchos casos el certificado eh, por sí solo no puede ser eh, utilizado. Nuestro certific eh, decíamos que un certificado contiene información pública entonces el certificado eh, de una persona que nosotros vamos eh, a utilizar solo eh, nos es necesario el certificado ese o no es suficiente utilizar el certificado ese cuando queremos enviarle información cifrada a alguien entonces si yo quiero enviarle información cifrada a alguien como puede ser un correo o un archivo lo único que tengo que tener es su certificado y su eh, clave pública que voy a obtener de este certificado. Ahora bien, si yo quiero realizar otra serie de operaciones, no me va a ser solo suficiente con el certificado digital. En los casos en que yo tenga que firmar un documento o quiera acceder a un servidor web seguro mediante autenticación de cliente, donde forma que el usuario tiene que probar su identidad o tiene que probar que es él realmente quien accede, yo habitualmente las aplicaciones me van a mostrar y me va a permitir que eh, utilice mi certificado pero asociado a este certificado se va a utilizar la clave privada asociada que vamos a tener guardada o en nuestro disco duro o en nuestra tarjeta inteligente porque eh, como decíamos en el proceso de firma se utiliza nuestra clave privada y se envía a los usuarios, vamos a enviar nuestro certificado para que posteriormente puedan utilizar la clave pública para eh, verificarlo entonces, en ese proceso estamos utilizando nuestra clave privada y el certificado y al usuario remitente solo le vamos a enviar nuestro eh, certificado ya que decimos que nuestra clave privada solo la poseemos nosotros entonces en algunos procesos, aunque nosotros siempre vamos a ver que eh, estamos manejando el certificado, en algunos casos en particular, pues además se va a utilizar nuestra clave privada, entonces es importante tener claro que nuestra clave privada está separada de nuestro eh, certificado A continuación, pues eh, voy a indicar distintos tipos de formatos en los que nosotros podríamos tener eh, almacenado un archivo, pues un certificado para enviárselo eh, a otra persona Entonces, los formas más habituales en las que nosotros guardamos un certificado en un archivo pueden ser el utilizar el formato x509 codificado en DER entonces las extensiones que veremos asociadas a este tipo de archivos van a ser o .der o .cer o .crt podemos tener nuestro certificado x509 DER codificado en Base64 que es, un form es una codificación que solo nos muestra caracteres y la extensión habitual es .cer. Podemos tener nuestro certificado eh, de acuerdo al formato de fichero fichero.p, donde se incluye nuestro certificado codificado en base 64 con una serie de cabeceras. O podemos tener eh, nuestro certificado guardado en un formato de archivo. Eh, de acuerdo conforme al estándar PKCS7, donde las extensiones son .p7B o .p7C. Y eh, este formato de archivo pues nos permite no solo guardar nuestro certificado sino que nos permite guardar eh, lo que se conoce como la ruta completa del certificado, es decir el certificado y las distintas autoridades de certificación que pueden haberlo emitido así como en un momento dado también este formato PKCS 7 podría contener información de lo que se conoce como listas de certificados revocados que contienen información acerca del estado de nuestro eh, certificado y luego existen un formato que nos permite no solo guardar el certificado sino también nos permiten guardar nuestra clave privada, nosotros eh, veíamos que existen determinados tokens, lo que denominamos token software que nos permitía tener nuestra clave privada almacenada ese formato de archivo que denominamos formato pkcs12 cuyas extensiones habituales son .p12 o .pfx pues nos permiten almacenar nuestra clave privada cifrada con una contraseña o eh, PIN y además nos permite también guardar eh, el certificado asociado a esta clave privada, incluso si quisiéramos podríamos guardar los certificados de eh, la entidad de emisora de este certificado.